¡Oh, amigos! ¡Escuchen, escuchen! No nos queda mucho tiempo ya. Oh, ¡Eso está a puntito de hacer! kaboom, kaboom, Está a punto de suceder, amigos. Y no estamos preparados todavía. Nuevos secretos, nuevos misterios y novedades han llegado con esta última actualización secreta de Fortnite. Epic Games ha cambiado muchísimos de los diálogos secretos de los jefes de Fortnite y parece que ahora sí tienen que revelarnos secretos del de evento y, y del fin de esta temporada con las pistas que nos dará Bunker Jonesy y demás personajes averiguaremos pronto lo que pasará aquí con todos vosotros ¿estáis preparados para una nueva aventura?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 Nuevas conversaciones secretas... Han sido añadidas en esta última actualización... Y además... Casi nadie lo sabe... Quiero que... Descubramos cositas... Nuevas... Gracias a la historia de Fortnite... Gracias a este video Vamos a investigar... Ajá... Así que... Mismamente... Los propios personajes de Fortnite... Parece que han tenido actualizaciones... Parece que... Ahora sí... Tienen secretos nuevos que revelarnos Nuevos secretos sobre este nuevo evento final de la temporada Y como no podía ser de otra manera Comenzaremos por nuestro gran amigo Jonesy del Búnker. Según algunas filtraciones parece que tiene algún tipo de nuevo diálogo secreto que quiere revelarnos Vamos a verlo Recordemos antes de nada que Jonesy ya tenía conversaciones anteriormente Y ya nos ha revelado algunos planes de la orden secreta de Fortnite Así que ahora podemos ir directamente a hablar con él Para ver qué secretos que nos revela Y parece que una nueva conversación podrá desbloquearse Vamos allá Aquí llega... No digas que no te avisé uh, ¿Cómo? ¿What? Amigos, no sabía de este nuevo diálogo Jonesy no tenía este diálogo anteriormente Y parece que nos está advirtiendo De algo sobre la orden secreta de Fortnite Normalmente nos solía avisar de los guardias Y o que están por el mapa Avisándonos también de que hay gente oculta Bajo el suelo de Fortnite Muchas veces nos ha hablado Sobre el orbe Sobre el punto cero Generalmente sus diálogos así eran antes Pero ahora Nos habla de que algo está Demasiado cerca de la isla ya Algo que ya Ha llegado Y nos lleva avisando mucho tiempo uh -huh. ¿Qué opinan de esta conversación? Os leo en los comentarios Porque... Yo me voy a la siguiente, ¡ya! ¡Uh, sí! <risas> Amigos, tenemos delante nuestro un nuevo jefe, un nuevo misterio, una nueva conversación secreta por desbloquear. Al parecer, el gran pistolero, alguien tan importante de Fortnite que lleva mucho tiempo en la isla, quizás de los más antiguos. Pues tiene un nuevo diálogo que nos revelará parte secreta de la historia que está por llegar pronto al juego ¿Qué creen que podrá decirnos? Estoy ansioso por saberlo, pero antes quiero que... Quiero ver qué es lo que normalmente este personaje suele decirnos en las partidas hmm, Viene a ser algo como... Te tengo el ojo echado no intentes nada raro, o algo así, suele decir. Una conversación realmente normal en Fortnite con este personaje, pero parece que ahora ya ha cambiado. ¿Será que quiere avisarnos también como Bunker Jonesy de todo lo que está por llegar? Veamos qué tiene para nosotros. Hmm, cosas extrañas están sucediendo por estos lares. ¿Qué? Oh, ¡Dios mío! ¿Qué significa eso? Estos lares... ¿Qué son estos lares? ¿El punto cero? Literalmente es el jefe que más cerca está de punto cero Y por aquí están sucediendo cosas raras, dice uh, ¿Qué tipo de cosas raras están sucediendo, amigo? A lo mejor ha visto cosas raras empezar a llegar por punto cero O algo extraño que no nos quiera revelar todavía ¿O quién sabe? A lo mejor ha visto que gente jones Jonesy controla alguna bestia para lograr guardar punto cero. Uh, se está comenzando a poner una temporada realmente súper, súper interesante. Con todo repleto de misterios. ¡Y eso nos encanta! ¿Qué les parece? ¿Creen que realmente estamos cerca de ver un gran evento esta temporada? Yo... ¡Estoy convencidísimo, amigos! ¿Orin? ¡Ey! Eh, ¡Producción! ¿Quién me ha cambiado la skin? ¡Ah! ¡Vale! ¿Que Lexa ha descubierto un nuevo diálogo secreto con su hermano? ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Yo ya he ido a verlo! ¡Tengo que comprobarlo con mis propios ojos! ¡Esto no puede ser, verdad! ¡Si recuerdan, familia! ¡Ya fuimos a buscar a Lexa! ¡Con ¡Orin! Su hermano gemelo, cuando literalmente salió en el juego. El mismo día prácticamente. Y lo que nos encontramos es que Lexa ni siquiera reconocía a su hermano. El mismo diálogo que con cualquier otra skin. Ese era el diálogo con Norin al ir al visitarla. Pero desde ayer parece que las cosas han cambiado. Parece que nuestra hermana ahora tiene un nuevo diálogo secreto con Norin. ¿Será esto cierto? ¿O seremos troleados de nuevo? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Uh! ¿Hermano? ¿Cómo me has encontrado? ¡Nos ha reconocido! ¡Sí! ¡Vamos! Por fin tenemos el diálogo secreto con Orin y Lexa Pero... ¡Qué, qué, qué poco interesante, ¿no? Hermano, ¿cómo me has encontrado? ¡Uh! ¿Será acaso que Lexa... ¿No quería que Orin la encontrase y por eso le pregunta? ¿Qué cosas más raras están empezando a suceder por aquí, amigos? Creo que por hoy ya hemos terminado nuestra misión. Así que vamos a seguir investigando, porque si hay nuevos diálogos que esconden secretos, se los voy a mostrar todos. El nuevo evento de Fortnite está tan y tan cerca. Muy pronto sabremos noticias sobre el evento final de esta temporada. Y además, sobre todo lo nuevo que está por llegar. Sigue mis teorías de TikTok también. Ahora sígueme en TikTok, que seguro que todos tenéis cuenta en TikTok y no me sigues. Ves a seguirme que subo vídeo cada día con nuevas teorías. Te va a encantar y te va a gustar mucho. Necesitas estar suscrito a este canal para no perderte el siguiente vídeo. Amigos, nos vemos pronto de nuevo, cracks. Cheers!